Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a otro miércoles de Chinen. Ayer nos encontrábamos con una, con una compañera que iba a asistir hoy y bueno, pues esas cosas que se, se, se nos ocurre decir, ¿no? Pues que necesitaría, ¿no? Y la compañera decía que necesitaría, estaba en un proceso ahora en el cual tenía más necesidad de azúcar ¿Eh? y que justamente esa tendencia a consumir azúcar eh, pues no la consideraba una buena, eh, una buena, eh, una buena tendencia eh, en este momento de su vida y que quería ver las maneras de poder ir cambiando esas eh, reacciones o respuestas automáticas y hoy Hemos comenzado cantando para abrir el, el corazón. Empezó cantando Gabriela, una canción de, que une Argentina y Uruguay, porque habla de, nuestro, de un río que compartimos, eh, el río Uruguay, que da nombre a nuestro país. Y nos pedía también, al culminar, como la canción habla de los jurisitos, los jurisitos pelochuzos, ¿eh? que tienen los pelos duros porque no se, no se lavan la cabeza con frecuencia, porque son callejeros, niños que, que tienen pocos recursos y que tuviéramos en cuenta hoy eh, a esos niños que hay en todo el planeta ¿eh? y que, que están necesitando ¿eh? que, lo, que los pongamos en el campo ¿eh? y, que, y que nos transformemos para esa humanidad la que está cambiando y también para esa humanidad que está necesitando que toda la humanidad cambie sin saberlo, a esos niños, ¿no? a esos niños que son pues, la luz, la luz en, en el presente. Y entonces con esos dos elementos vamos a, a, a proponer una, un encuentro de hoy el doctor Pan siempre nos, nos, en cada frase, eh, nos regala eh, sabiduría y, cada, y podemos hacer un encuentro solo con una frase. Ahora, ¿cómo hacemos esa unión entre lo que es ese, ese campo de amor, ¿Mm? ese liberarnos de, de las respuestas automáticas o las tendencias automáticas que tenemos? ¿eh? ¿Y ese doctor Pangmin Bueno, el doctor Pangmin obviamente, todo lo que es chinel chikun es para ese cambio de la humanidad, que necesita abrir el corazón, que necesita entrar a niveles de frecuencias más elevadas. Entonces, ¿cuál es la frecuencia más elevada que tiene el ser humano? Es. El chi más depurado que tiene el ser humano es la conciencia. Traje para unir a estas dos propuestas o estos dos pedidos que, con los que nos hemos encontrado una frase también. Y vamos a ver cómo unimos ese puzzle. Esta frase dice, cultivar el chi no es lo fundamental de Chinen Chikung. Lo fundamental es cultivar el propio espíritu. La maestría del chi se consigue realmente a través de la maestría de la conciencia. Y la conciencia, como decíamos, es ese chi de más alta vibración. Y esa conciencia del ser humano puede cuando nos, nos, nos hacemos íntimo íntimos, empezamos a conocernos, empezamos a descubrir quiénes somos realmente, entramos a reconocer esa conciencia pura, ¿eh? esa conciencia pura que vamos en la práctica de Chinen Chikún. ¿Eh? como uno de los chikunes que se caracteriza especialmente por el desarrollo de la conciencia, ¿eh? cada práctica, ¿eh? cada movimiento, cada práctica en la vida cotidiana, cada hacer que hacemos, como practicantes de Chinen Chikun, Debería ser un hacer en el plano de la autoconciencia, del despertar de la conciencia. ¿no? Entonces vamos a proponer una práctica que va en el sentido del despertar de la conciencia. Y ese despertar de la conciencia nos coloca también en el plano de lo que es el Tao Te, ¿no? ese camino de la virtud. Y ese eh, tomar conciencia que cuando venimos a practicar no lo hacemos solamente para nosotros mismos. Lo hacemos para esa humanidad, para esa transformación de la humanidad, para la transformación de toda la conciencia humana. Y entonces el cambio de cada uno, de cada persona es esencial para toda esta transformación de la humanidad. Si queremos una nueva humanidad, si queremos una humanidad donde realmente colaboremos unos con otros, realmente entremos en, un, en una vivencia de abundancia, de amor, ¿eh? pues realmente nuestra práctica tiene que ser una, una ofrenda para todo. ¿no? Y entonces cada transformación de nosotros va a permitir la transformación de todo. Y, y en ese sentido, esa autoconciencia, esa, ese, eso que observa nuestro interior, eso que se da cuenta de sí mismo, eso que retorna al interior y que conecta en su vibración con la fuente del, del universo que somos, es también lo que nos permite darnos cuenta de cuando hay una compulsión hacia algo, cuando se repite una tendencia, por ejemplo la de la compañera de ir hacia los dulces, es esa observación la que nos permite ir dándonos cuenta y descubrir, descubrir y transformar esa energía que está buscando un alimento que no nos proporciona bienestar. ¿no? cualquiera de nuestras tendencias internas, que se repiten y que nos son como pensamientos eh, recurrentes o como tendencias recurrentes, o el nivel emocional. Todo eso es transformable, transformable de acuerdo a nuestra práctica, y a nuestra práctica desde el nivel de la maestría de la conciencia. Entonces os voy a invitar a... Empezar a practicar este, este descubrirnos, este entrar en el interior ¿eh? a través de lo que es un sonido que el doctor Pan enseñó en el 2014 ¿m? y que sirve para ese despertar de la conciencia. Ese sonido es un sonido muy básico que no tiene ningún tipo de significado pero que sí ¿eh? es capaz de despertar a nuestra conciencia pura, a nuestro estado autoconsciente, a ese chi más elevado que tenemos. Entonces sencillamente el sonido, os lo voy a enseñar ahora, ese sonido eh, lo, estamos, lo estoy practicando hace ya bastante tiempo, me acompaña en todo momento ¿sí? y es un sonido que me permite justamente observar, parar, detener y transformar mi estado interno. ¿sí? El sonido es el sonido EN. en eso como una N, pero tiene la característica de que la lengua no toca el paladar, ¿eh? la lengua reposa en la boca. ¿eh? Al reposar en la boca la lengua, la lengua tiene relación con el corazón. Cuando la lengua reposa, cuando la lengua se aquieta, cuando hablamos poco, <ríe> la lengua se relaja y este aquí que el corazón se relaja, el corazón se abre. Cuando la lengua descansa en la base de la boca, si además agregamos la sonrisa interior, que es la disposición, la disposición a abrirse, todo el macizo facial ¿eh? tiene esta expresión donde los pómulos se levantan y profundamente se abre. Se abre toda la zona de la comisura de la boca, la comisura de los ojos y se abre la zona por debajo de Yin Tan, que se llama energético, es un centro energético que es Shanggen, que, que es conocido como la puerta del corazón. Cuando decimos el sonido, mm, mm, para decirlo, se necesita una postura, una actitud. Y hoy, y hoy, todo este canto, toda esta propuesta de armar un puzzle en base a las necesidades de las personas, nos llevan a pues, tener esa actitud, esa disposición. Entonces, vamos primero a a colocar el cuerpo sentado. Hoy, es, hoy he tenido una clase con uno de los maestros chinos, con el maestro Tao Qingyu, y decía que si practicas nivel 1, nivel 2, nivel 3, siempre tienes que intercalar algún tipo de meditación. La meditación estática, de pie o la meditación sentada y que es imprescindible porque al quedar en quietud la, la conciencia, la mente, la mente inquieta, la mente mono se aquieta ¿Mm? y entonces podemos entrar a, eh, a transformar esa conciencia a afinar, a refinar. Cuando se aquieta la, la mente, está en el, en el interior y el chi que has movido con el nivel 1, el 2 o el 3, entra más profundamente. ¿eh? Y así, pues, esa meditación de pie o meditación sentada es algo imprescindible, que, tenga que, que tiene que estar presente en nuestras prácticas. ¿no? Entonces ahora vamos a entrar en, esa, en una meditación sentada. Y vamos a hacerla con esa intención de unificar en el momento presente nos unificamos con ese corazón abierto, con ese corazón a corazón, mente a mente, observamos que Paijui esté hacia arriba, retraemos el mentón, relajamos los hombros, retraemos un poquito el pecho, se relaja, se relaja el pecho, los hombros ligeramente descansan, van un poquito hacia el frente y, y naturalmente se ahuecan las axilas, el centro del pecho, el abdomen, el abdomen se retrae. observas tus pies, los pies en paralelo, conectan con la tierra, observa, que la calidad ahora de conexión que estamos estableciendo es muy pura y apenas estamos entrando en un estado. Siente como tus pies están tan vivos y se hacen de chi y como tu cabeza está tan abierta y se hace de chi. Ahora observa Yin Tan el entrecejo y se hace de chi y Yin Tan conecta con el centro de la cabeza, pero de pronto todo es chi, así de rápido y así de natural. Observas Yu Chen, lo observas por dentro y ya estás dentro, habitando la casa. Había una vez un paraíso. Y ese paraíso que siempre buscamos fuera estaba dentro. Y dentro estaba la llave y la fuente de la felicidad, de la salud, de la abundancia, de la paz mundial, del cuidado y del amor universal. Ahora estamos dentro. Y estamos colocando la postura. Y podemos sentir cómo toda la cabeza está tan alto. Pai Hui conectando con el cielo azul, con el universo. Es la puerta del cielo. Donde ya no hay puerta, siempre está abierta. Y hacia abajo, desde Pai Hui, depende toda la columna vertebral. Y la columna vertebral ahora es agua de chi. Como jugando y sonriente, el alma observa toda la columna, todo el sistema nervioso. Esa conciencia que observa, Tiene tantas ganas de reconocerse. Tiene tantas ganas que ni sabe de amarse a sí misma. Seguimos colocando la postura y observamos los hombros y los hombros se relajan. Cuando los hombros se relajan, se relaja el corazón, se relajan los pulmones, el chi del corazón y los pulmones se relaja y se funde con el chi de los riñones. Y así se relajan todas las entrañas, los órganos, el hígado, la vesícula biliar, se relajan los intestinos, las cápsulas, las glándulas adrenales, se relajan los riñones, la vejiga, los órganos sexuales, todo, todo se expande, En esta experiencia del cuerpo, comenzamos a disfrutarlo más. Y en esta postura, observamos que el va hacia abajo y huiyin, el centro tendinoso del periné, conecta, cierra y va hacia arriba. Conecta como línea directa con Pai Hui, y casi, casi ya somos una, un fluir continuo de chi un espacio continuo y vacío más no vacío. Observa caderas, muslos, rodillas, tobillos, pies, cada articulación. Y ahora en esa posición, colocados entre el cielo y la tierra, colocados en el centro del universo, respiramos profundo, pero respiramos descansando. Respiramos, amando, abriéndonos a querernos. Cada inhalación va profundo y hace que los pulmones y el corazón vayan profundo. Cada exhalación relaja y expande más. Así. Empezamos muy, muy relajadamente. Relaja toda la intención. Tu decisión de estar aquí. Tu decisión de abrir el corazón está muy clara y no necesita ningún tipo de fuerza ni esfuerzo. Relaja más y ahora suavemente nos ubicamos en el centro de la cabeza, observamos, escuchamos y sentimos. Sentir quiere decir darse cuenta, no es un algo intelectual, darse cuenta va más allá de la mente corriente y ahora que estás en el centro relaja más la intención, Y permite que todo se expanda. Y tan se aleja de Yuchen. El centro del pecho, Sanchong, se aleja de Shenchu. Tuchi, el ombligo, se aleja en el espacio infinito. Se aleja de Mikmen. Migmen un poquito hacia el frente, hacia adelante pero ambos se alejan, se alejan, se alejan. Nos damos cuenta de la puerta del cielo abierta, nos damos cuenta de la puerta de la tierra abierta en la planta de los pies, nos damos cuenta de Huijin cerrado, suavemente y hacia arriba, nos damos cuenta de que somos espacio vacío, espacio vacío más no vacío, y ahora suavemente. Comenzamos a decir con la boca ligeramente abierta y los dientes ligeramente abiertos, la lengua relajada. Mm. Mm. Mm. muy suave y sutil mm. Mm. la sonrisa interior mm. Mm. Mm. El sonido en ocupa todo el espacio-tiempo y el espacio y tiempo se unifican. Ahora solo hay momento presente. Mm. Mm. observa el observador se observa a sí mismo entra en un estado de conciencia pura min yue mm. Mm. Observa todo el espacio interno inmenso, todas las células del cerebro, se relajan, mm. Mm. el sonido en la inspiración, la conciencia pura son una sola cosa, mm. el sonido mm. profundo y permanente, continuo, mm. aunque no lo digas, está Mm. Si lo dices, pareces que no lo dices. Mm. ¿Quién dice? Mm. Disfruta y relaja, abre más y más. La conciencia pura se expande a todo el cuerpo de chi. Mm. Mm. Se expande y todas nuestras conciencias puras se unen, se funden. Mm. Decimos el sonido en casi inaudible. Mm. Más suavemente aún. Mm. Y permitimos mm, expandirnos corazón a corazón, mente a mente. Mm. El corazón de la mente es claro y transparente como agua de manantial. Mm. Cielo, tierra y ser humano somos uno. Mm. Disfruta, sonríen todas las células de chi del cuerpo. Mm. Mm. Mm. En silencio resuena el sonido EN, la conciencia se expande, EN se expande en todo el cielo azul, en todo el universo, la buena información fluye libremente, todo se ilumina, nos fundimos con el gran campo de conciencia, de chi y de información, de chi chikun, y de tantas tradiciones espirituales, liberadoras, nos fundimos, nos mezclamos, nos hacemos uno con las conciencias de mujeres y hombres que solo vibran en una armoniosa y pacífica frecuencia. Nos hundimos con la conciencia y la sabiduría del doctor Pan Min, mm. mm. todo el chi puro del universo, todo jun yuan lin chi. El chi original es abundante en nuestro campo y aquello que aquello que queremos se realiza por completo. Todos estamos, por resonancia, vibrando en una frecuencia muy elevada. Mm. Toda la conciencia humana recibe y se impregna de esta alta vibración. Mm. Todo el universo, dice, mmm, toda la tierra, toda la naturaleza, mmm, todos somos universo, y el universo es conciencia pura, mm. nuestros corazones de bebé felices, nuestra conciencia, el campo universal despierto, y atraemos, nuestra conciencia viene a través de todo el cuerpo, para transformar, sin hacer nada más que pasar a través de la cabeza Un universo. Todo se hace vacío, más no vacío. esa conciencia pura, autoconsciente, ese campo de conciencia, ese campo universal, es puro amor incondicional, ese estado de libre fluir de chi que lo denominamos felicidad, Es el estado natural de una estrella, de un vacío, de un planeta, todo es ese chi puro universal. El 99% de todo el universo y de todo tú eres vacío más no vacío y ese vacío es amor universal. Felicidad, paz y armonía. Mm. Suavemente, esa conciencia universal, ese campo de conciencia despierta que eres, va a través del cuello. Todos los niveles de Chi son traspasados por la conciencia, el nivel más refinado y más sutil de Chi del universo, y la conciencia seguida por ese Chi universal. Todo se hace vacío. Todo entra en estado de Xin, Qi, Shen. Cuerpo, Qi y conciencia se unifican y forman la completud. Y la pequeña completud que eres se unifica con la gran completud y. Todo el universo sigue el movimiento de la conciencia y el cuello ya es inmenso universo. La conciencia pura mm, va a través del pecho y la espalda alta. Mm. Cuando todo entra en unicidad, entramos en el nivel más profundo de sanación. Entramos en el momento presente y en el momento presente todo se refleja en la conciencia saludable alegre, abundante en Chi, a través del pecho, de los órganos internos, las glándulas mamarias, el timo y todo el sistema endocrino, nervioso, todo el sistema inmune, Todas las médulas de los huesos, todo ese espacio infinito, abundante en chi. Mm. Con total naturalidad, la conciencia pura, sin ser tú ni ser yo, esa conciencia unificada que somos ahora y ese inmenso cuerpo de chi en el centro del universo, esa conciencia va a través y el chi puro universal transforma. Océano de Chi en el océano de Chi, eres la fuente del universo, eres Juan Chi. Vamos a través del abdomen. Cada célula sonríe, cada célula dice en, todo el ADN está transformando su información y llenándose de amor universal, la información de amor universal. Llena todo el espacio-tiempo. Todo el abdomen, toda la columna vertebral, todo es Juan Juan chi, con con tan tan chi. a través de toda la espalda, cervicales, dorsales, lumbares, todo el sistema nervioso, todo entra en sincronía, en armonía y en profunda, natural coherencia con todas las leyes universales y las leyes de la vida. Mm. Mingyue, conciencia pura, despertar del hilo antiguo, ser verdadero va a través de las piernas, caderas, rodillas, tobillos y pies, hombros, codos, muñecas, manos y dedos de las manos. Mm. de pronto te das cuenta de que eres una completud y esa completud está centrada puedes sentir el estado centrado el darse cuenta de todo el universo, sin separarte. No hay yo, no hay tú, no hay dentro, no hay fuera. Todo es vibración de alta frecuencia, salud, bienestar, alegría. Mm, las emociones serenas, mm. cualquier sensación se refleja en esa conciencia centrada, de, en esa completud que somos. Mm. En esa completud que somos, en cada momento del día, retornamos a ella, cuando tenemos que tomar una decisión, retornamos a ella. Si queremos cambiar realmente nuestra vida, vamos a ella, porque la llave, y el paraíso está en esa fuente del universo que somos. Y cuando estamos en esa fuente del universo somos abundancia, no para nosotros, para toda la humanidad. Somos recursos de cuidados para todos. cuando estamos vibrando en esa fuente somos la escucha del universo, somos el corazón del universo, somos la imaginación del universo, y allí no hay límites. Y cambiamos esa tendencia de siempre ir hacia afuera para cambiar el mundo. Y desde dentro cambiamos el mundo, cambiamos nosotros. Mm. Nuestro mundo pequeño se hace el inmenso amor del universo generoso abundante y saludable mm. por eso el doctor Pan Ming habla de la importancia de la maestría de la conciencia mm. ahora disfrutando, ahora, siendo de verdad quienes somos, ahora, en el presente, somos la fuente saludable, vamos a practicar ahora, mantenernos en este estado y seguir, desarrollando la maestría de la conciencia en el movimiento. Ahora nuestra conciencia baja hacia el palacio, Migmen hacia el tantien bajo y respiramos allí. Mm. Mm. El Tantien es el centro de toda la completud y despacito nos vamos a poner de pie. Sin perder la completud y este estado nos ponemos de pie. Ponemos de pie y en la postura de pie, desde el estado de completud, desde esa conciencia autoconsciente, observamos la postura. Y ese cuerpo de Chi es océano sea, de Chi. Mm. Balanceamos un poco hacia adelante y hacia atrás. Podemos darnos cuenta del campo universal. Todo el campo es conciencia pura. Todo el campo es muy suave. Ahora experimentamos decir el sonido en silencio, solo pensarlo, un sonido sin ningún significado, que permite el despertar del estado Mingre y practicarlo hace ese estado minyue y lo hace más puro y claro y le permite llegar al estado de illo anti Practicarlo no solo en el momento de práctica, practicarlo en la vida diaria. cada decisión que vayas a tomar, cada acto compulsivo que te lleve a consumir aquello que no te hace bien, detente y, di, y escucha y observa. Aquí no hay juicios no hay bien y no hay mal, solo hay lo que es bueno, lo que es conveniente, lo que te hace bien y lo que hace bien a todos. Alanceamos el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, desde Pai, Jui, y vamos a deslizar los pies, puntas de los pies, deslizamos talones en el chi, y vamos en el océano de chi a ir elevando los brazos, mm. la conciencia va por delante. Mm. Sostenemos una bola de chi. Y estamos en el universo. y hacia arriba, coxis hacia abajo. La cabeza está tan lejos de los pies. el coxis abajo, juillín hacia arriba, mikmen hacia atrás, mm. descansas, los brazos de chi, todo el cuerpo espacio de chi, mm. ligeramente las rodillas hacia adentro, mm. el coxis hacia abajo, parece que estamos sentados en una silla universal, como si el sol estuviera sentado, se sostiene, nosotros somos sostenidos por todo ese océano de Hun Yuan Lin Chi, y somos sostenidos y somos abundante y somos intercambio permanente. Mm. Mm. Ahora el centro, el palacio Migmen se en el centro respira, es el centro de la completud universal. los hombros están relajados, más relajados, los codos de chi suspendidos, la conciencia Mingyue está en el palacio Mingmen, y desde el palacio se expande al universo en cada exhalación, y desde el universo se acuna en Migmen en cada inhalación, en lo profundo de ese océano infinito universal. Mm. Somos toda la humanidad Toda la conciencia humana transformándose todo el universo, una completud. La respiración universal centrada en mi men, Min Yue en el universo, mi en mi men, Todos los poros de la piel se han disuelto en el universo infinito. Todos los centros energéticos, los puntos energéticos son espacios infinitos y cada célula se expande infinitamente en el universo. Y se nutre de chi. La conciencia dormida, más no dormida, todo se refleja en la conciencia pura. Sin hacer nada, todo se realiza. No estás tú, eres el universo. Si vienen pensamientos, si vienen sensaciones y te pierdes en ellas, comienzas a decir más rápido. En, en, Mm -hmm. Si sí, tu conciencia está centrada Si está claro tu estado Si te das cuenta De la armonía, la paz y la confianza mm -hmm. Solo lo dices muy de vez en cuando y lo piensas hasta que solo queda la información de en, en el universo. Mm. Se abre más, todo se hace brillante, claro y limpio. Si aparece un pensamiento, no lo sigas, no lo rechaces, déjalo fluir. Mm. Mm. Mm. mm. mm. mm. La lengua toca ligeramente el paladar, se unen los dientes y los labios, cada inhalación conecta con el centro infinito de la galaxia. Con el Tanti en alto, medio, bajo, nutre profundamente, transforma infinitamente. Corazón a corazón, conciencia pura Mingyue, unicidad, completud. Mm. Ningún esfuerzo. Cualquier sensación es chi, se refleja en mi men, en el palacio interior, en la conciencia pura se refleja en mi yue. Suavemente. Vamos a elevar. Y a unir. Deslizando en el. En el chi los pies, a unir. Pies, piernas. Elevamos el chi, pero permite que sea esa conciencia pura quien eleva los brazos de chi sin elevarlos. Solo va por delante. Tus manos sostienen una bola de chi que está adentro y que está en el océano infinito y que te nutre y a la vez atrae a todo el chi del universo. Toda la naturaleza, todo, Jun, Yuan, Lin, Chi abres todos los espacios, el cuerpo de Chi es muy flexible, el centro del universo y al centro confluye desde todas las direcciones, siente tu campo de chi abundante en chi, siente tu cuerpo de chi, el chi puro penetrando profundamente. Puerta del cielo, puerta de la tierra, Tianmen, Baihui, Chuan. abundante fluidez, amor universal, felicidad y relajamos los hombros, bajamos los codos y comenzamos a verter. Vertemos una gran cascada de ese chi tan fino y tan sutil. Y nos convertimos por completo en ese chi sutil. Despierta el chi sutil, transforma. Todos las, los niveles de chi se afinan y fluyen en abundancia libremente, tan en alto. Despiertan las cualidades, nos permitimos disfrutar de la experiencia de la vida, de la experiencia de ser universos, hijas e hijos del universo, cuello, completamente sanos. A nivel emocional, a nivel del chi, a nivel físico, vertemos a través de los hombros y brazos, continúen a través del pecho y la espalda alta. capas a capas cada célula es como un ser humano en cada capa en cada célula estamos transformando a toda la humanidad a toda la completud abdomen también bajo llenándolo todo de amor, tienes tanta potencia. Eres el propio universo, eres el propio amor universal incondicional, eres la felicidad misma. Cada célula lo sabe y sonríe. Todas dicen, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta. <ríe> a través de toda la columna vertebral, a través de las caderas, rodillas, piernas, tobillos y pies. Las células bebé, las células madre, las células adultas, todas dicen, se ha dado cuenta, se ha dado cuenta y todos están felices. Se ha dado cuenta al fin que es la salud para sí misma, que es la abundancia para sí misma, que es la paz. Traemos el chi desde todas las direcciones. Cubrimos tu chi sin pensar en el cuerpo de antes, solo espacio, el tan tiene inmenso, pensamos Mikmen, y confirmamos toda la vivencia todos los permisos que nos dimos, nos los damos para siempre. Sin querer quedarse con la experiencia, se impregna en toda la piel, en todo el corazón, en todas las células y el sistema nervioso. Sin querer poseer o detener el tiempo, Estamos en el momento presente. Somos hermosos. Somos hermosas. Abundantes en chi. La sangre fluye suavemente y todas las funciones están en completa armonía. ¿Qué historia, qué cuentos vas a contar a tus hijos, a tus nietos? Que todos tus cuentos sean nuevos y broten de tu corazón de ese corazón de bebé que vamos encontrando día a día. Y en la práctica, ese corazón de bebé, ese corazón puro, esa mente clara, con todas nuestras relaciones, la gran escuchadora, la gran compasiva, la gran paciente, esa, esa fuente universal que eres, se va a manifestar cada vez más, relajamos los brazos ambos lados del cuerpo, movemos el cuerpo a gusto y a necesidad, estirando, girando hombros, girando grande, girando pequeño como sientas, girando hacia un lado. y Vienes y vienes y vienes completamente porque siempre has estado en tu casa, siempre has estado practicando estar dentro. Y todo ese universo que, que eres ahora se integra en tu vida. Muy bien, poquito a poco abrimos los ojos. Y vamos a enviar un gran jaola. Uno, dos. Jaola. a todas, a todos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. La culminación implica un nuevo comienzo, así que la próxima semana